I'm sorry. 2. Este juego es. Eh, este juego me gusta mucho también. Y ahí estoy yo cargando. Elegir nivel. Tenen, tenen, tenen. Llevo todos los niveles hechos. Están hasta hasta el final. Y aquí había una, una fase. Aquí había una fase, pero que no la he hecho. Es, es que cuando derrotas al jefe, esta fase aparece igual que, que lo que pasa cuando derrotas al jefe. Vamos a empezar desde el principio. A ver, hacer la primera fase. Comenzamos el juego. Capítulo 1. No me lo puedo creer. Todo esto lo he cogido en eh, los niveles. Que he cogido hasta una espada y, y un pico y una llave. Y puedo hacer cosas también. Mira, le doy el libro y aquí puedo hacer nuevo y nuevo que me falta dos de ser o de ll ll llaves, ¡Oh, Dios mío esta espada es muy chula. A ver, hola chaval, que bueno. Esto no lo he visto antes. Es eso lo he hecho yo, pero ese también hay espadas para para para encontrar de gente y las puedes coger y he cogido esta espada que mola muchísimo. Un pico. Ahora sí, hombre. Intentaba de darle, pero no podía. Claro, porque necesitaba un pico. A ver. Aquí lo que había era un.. Un. Un trozo de. de del. del puzzle. Aquí hay que alguien conseguí todo. Y yo conseguí ya todos de todos los niveles también, a ver, ah, oh. bien. Eso es lo que había que hacer, eso es muy fácil. ¡Un monstruo! ¡Eh! ¡Pero si sí es el malo! ¡Pero si sí es mi amigo! ¡El, el, ¡El malo! No me lo puedo creer, estoy viendo ahora. ¡Arbol, árbol! ¡Arbol, ¡Árbol, árbol! ¡Árbol, árbol, árbol! ¡Árbol, árbol, árbol! ¡Árbol, árbol! Tío, lo vea eh hey, mira hay, hay, hay alguien está en la señora oh no ¿Qué es eso ah que he escondido todas las cosas y ha puesto todo eso ¡Había muchas cosas socorro ayuda ah vale que que lo de esto eh, puedo hacer eh, también eh, eso y así matar a los otros rápido, rápido ponte justo ahí justo ahí. así me salvo ten ten ten ten no no no no no no na, na, no na, na, na. Na, na, na, na, na. Uf, menos mal. Gracias. <coughs> <coughs> vale. Pescador y una y un cocin una cocinera. Y eso no sé qué es. Mira en donde pone ac. ¡Es el checkpoint uh -huh. Que también hay checkpoint aquí. a coger una ll la llave, a ver. Esta hay que hacerla de colores, pero... Pero también, esta se, eh, se puede elegir hasta los colores. No se puede usar ni hasta nada. Mira, ponemos eso. Y ahora, él le ha puesto agua y se ha crecido. ¡Gracias! Y ahora puedo pasar... Ir a checkpoint. Hecho. Por aquí seguimos... ¿Qué es eso? ¿Qué? Un monstruo. Es el primer jefe de esto. ¡Corre! ¡Corre! Aquí me puedo salvar. ¡Corre! ¡Quédate aquí rápido! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero! ¡Cole! ¡Uf! Uh, menos mal, no me lo puedo creer. Se ha abierto eso. Menos mal, me he salvado. A ver qué me da... ¡Ah, vale! Ese corazón... Era uno que ya conseguí. Ese hay que conseguirlo en todas las partes. Que te da más vidas. Y hay que conseguirlo también en todas las partes. Mira, cuando toque ese papel... Ya ganó el nivel. He ganado la primera fase. ¿Seguimos o no? Vale, pues seguimos. Hmm, a ver. Voy a ahora a poner nivel 2. Vale, comenzar. Allá vamos. Cargando el, el yermo, capítulo 2, el yermo, no me lo puedo creer, así se llama, el yermo, no me... Qué gracioso ese nombre, nadie habría puesto ese nombre de las cosas, un pico, aquí lo pone, claro para, pie... para romper las piedras, voy a romper todas que no me gusta como cuando están las piedras, mira! Esa es una gema que, que tenía que conseguir. Pero era hablando a alguien. Primero tengo que hablar a alguien. Y, y ahora me sigue. Y, que... Que es un... Es ...inteligente. Y después le tengo que dar... ¡Oh! Se le ha roto su pico. Le tengo que dar este. ¡Ya está hecho! Ahora tengo que coger el pico y la yo, le doy y ten, ten ten ten. Eso es un secreto que yo sabía y ahí había un, un trozo de puzzle pero ya lo conseguí antes. Gracias. Eso no lo sabe ningún youtuber menos yo, Vale oh. Mira, me voy a cambiar, me voy a cambiar a ver. Me puedo cambiar, puedo cambiar de malo. Y también de bueno. Master Amar, serpiente, el niño lojo, niño azul. Y la voy a poner este personaje de mal ahora, el niño azul. Y ahora... Voy a poner un... Oh, bueno... A ver, carne... voy a elegir este color. A ver, su camiseta de, de azul. Dale un nombre a tu stickman. Dibuja uno. Bob. Bob. Te llamo Bob. Bob. A ver cómo sale. Ah, mira, aquí estoy yo. No lo puedo creer. ¡He otro diamante! ¡No me lo puedo creer! Cuando haremos este nivel ya jugaremos a un juego y haremos dos... dos cosas y ya está. Y deja... Jugamos a otro juego y... y, y ya está. Y, y... jugamos un poco. Que... ya este vídeo parece que es largo. Mira, una cueva. No me lo puedo caer. Una cueva. Mira. Pues me voy a cambiar así. ¿Soy un ladrón? ¿Ostras, soy el ladrón? ¡Ah, claro! este es la zona de los malos. Y, y, y me tiene culpa a mí. Por eso está eso de... Eso ahí. Vale, pues. No voy a hacer la guarida de los malos. Eh, voy a hablar ya con el otro que... Que va a... Ah, si los, todos los diamantes, ¿sabes? Es este. Eh, que quiere coger eso. y quiere ver eso. Y va a coger con esas cuatro uh, diamantes esos cuatro diamantes para coger una poción y ahora va, va a conseguir convertir eso en una piedra que puedo romper con el pico. Voy a hacer un pico, a ver. Un pico. Uh -huh. Vale, ya está. Pico. Oh. Va. Ri. A. Do. Oh, ya no me cabe más. Pico Lolo lo. Pico Lolo lo. Le llamo Pico Lolo lo. Lilo Mo Master H Es el ayuda que necesita abrir eso Ahora va a pescar Y va a coger ese trozo Y ahora ya está A ver Uh, por aquí había uno, un diamante. Ir ahí a este. Ahí está. Que lo coja. Vale, ya llevo uno. Me faltan tres. El... ¿Por dónde está? ¿Por dónde... Ah, ahí está uno. Que es el último. Ya me faltan dos. Ah, vale, eso se lo pongo. Eso es el DNT. Hay que hacerlo con. Con un. A ver. ¿Qué hace? Eh, ah, ahí hay otro. Me falta ahora uno. A ver. ¡Venga ya! Vale. Me falta uno. ¡Oh! ¡Aquí estaba! Vale. Hecho. ¡Sígueme! Le tengo que seguir. Oh, va corriendo mucho. ¿Quién puede correr así? A ver, ahí están montando eh, eso. Me tengo que acercar y ya se la opción. ¡Vamos! Ahora me tengo que acercar una de esas locas y listo. Ya está. Al siguiente nivel. Ah, no, la espada no era. Era el pico. Gracias. Vale, al siguiente nivel. Cuando hagamos este nivel, vamos a dejar el vídeo de hoy. ¡Ay, oh, Dios mío, que muero! El jefe de todos estos. ¿Qué pone a luz esto? ¡Ah! ¡Pala, pala, ¡Uh! qué hay aquí? ¡Surprise! ¡Uh! El checkpoint. ¡Ah! Vale, ya lo he tocado. ¿Eh? ¡Ah! salida! ¡Woohoo! ¡Por fin le he hecho! A ver. Ten, ten, ten, ten, ten, Bueno, por aquí vamos a dejar el próximo, eh... eh este vídeo espero que os haya gustado darme like y adiós